Hola amigos del canal, hoy vamos a jugar a Hungry Terror por lo visto tenemos hambre y tenemos que buscar las partes de una hamburguesa o algo así, no lo sé, vamos a probarlo pues venga que tenemos hambre, a por él bueno, aparecemos en el mismo sitio donde la pantalla de presentación y aquí hay una palabra oculta y habitación 3. Aquí habitación 3, 12, 22, 12, 1. A ver qué podemos hacer. Bueno. Pues el juego está bugueado, ¿eh? Yo no puedo hacer nada. Aquí hemos caído en algún lado A ver, debes de escapar Vale No entiendo nada Encuentra los objetos para hacer la hamburguesa Alrededor de la casa, pero Que no te cojan Bueno, pues vamos a ver A ver, aquí hay como una plataforma ¿Qué será por donde hay que bajar? Bueno, pues aquí estamos en la casa Parece que vamos a pie de, so a pie de suelo Como arrastrándonos Hemos subido aquí en la tele Parecemos un gato o una rata Más que una persona Aquí está el baño A pues, si aquí hay algo hopla. Pues No llegamos ni a la bañera a ver aquí si podemos hacer algo. Dios, pero te parece que estamos en el que somos minúsculos, somos un ratón, ¿eh? Vamos a subir las escaleras. Se oye como viento. Vale, aquí hay más habitaciones. hay aquí pero bueno, no hemos caído debajo del universo el juego está bugueado ¿eh? creo yo o no, vamos a ver a lo mejor somos una rata y tenemos que ir por debajo aquí hay una escalera ¡Qué cosa más rara de juego! ¡Venga, vamos! ¡Sube más! ¿A dónde hay que subir? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Ey! ¡Que nos caemos! ¡Hostia! El efecto de profundidad está guapo Pero que el juego no sé yo ni de qué va esto ¿sabes? Vamos, vamos Va para arriba. Ahora tenemos que saltar. Aquí. ha caído. Aquí. Aquí. aquí. Aquí. Aquí. Aquí. ¿Y dónde más? Ya no se oye la cascada. A ver. Estamos casi arriba. Estamos arriba del todo. Ya no podemos ir a ningún sitio más. Bueno, un juego con bugs. ¡Ah, tomás por culo! Pa. Nada, aquí estamos encerrados bueno pues nada pues bueno hemos visto un juego bugueado nada curiosísimo no pues aquí lo voy a dejar porque esto no tiene sentido así que chao y hasta la próxima